Hola, ¿cómo estáis? Me apetecía mucho hacer un vídeo para felicitaros el año nuevo y mandaros mucha energía y sobre todo muchos ánimos. Este año he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente y además de, de una forma muy, muy cercana, rompiendo las típicas barreras que nos construimos normalmente en las relaciones. El contexto y la situación actual un poco loca supongo han ayudado también a, a romper estas barreras y tener en muchos casos unas conversaciones muy bonitas y muy interesantes. A raíz de todas estas eh, conversaciones Quería contaros de forma muy breve algo que he visto en todas y cada una de ellas y que me ha hecho ser muy optimista para el 2022. En todos los casos, sin excepción, he visto que todo el mundo queremos sacar nuestra mejor versión. Más aún después de los dos años de desgaste de aquí del coco de los que venimos todos. Tenemos unas ganas inmensas de hacerlo, de sacar lo mejor de nosotros. Pero enseguida, como sabéis, caemos todos en empezar a echar las culpas a todo y a todos. Todo lo que nos pasa, todo el mundo tiene otra cosa la culpa las circunstancias, al jefe, al compañero, al proveedor, al cliente, a que si éste tiene la culpa, el otro no sé qué, en fin. ¿Sabéis seguro a lo que me estoy refiriendo? Nada, olvidaros de historias. Los únicos culpables de no sacar nuestra mejor versión somos nosotros mismos, estemos donde estemos y estemos haciendo lo que estemos haciendo. Aquí y ahora, dejaros de excusas. Mirar hacia adentro, ser súper exigentes con nosotros mismos. Ojo, exigentes y compasivos a partes iguales. Vuestra mejor versión está seguro al caer y únicamente depende de nosotros el que sea así. Por lo tanto, para el 2022 deseo que todos cojamos nuestras mejores versiones, las pongamos todas juntas y así no volvernos a sentir solos nunca más. Sabéis además que sentirse solo y estar solo son cosas totalmente diferentes. A partir de ahora, seguro que nos vamos a ir viendo reflejados en las mejores versiones de todos los demás conforme nos crucemos en su camino y Dios en el nuestro. Me despido deseando de todo corazón un feliz año 2022, donde nuestras mejores versiones tengan la oportunidad de encontrarse para fundirse en un gran abrazo. Y sí, efectivamente, te has dado cuenta durante todo el vídeo, me están refiriendo concretamente a ti. A ti. Sabes que quieres tu mejor versión. Yo también quiero sacar mi mejor versión. Hagámoslo juntos. Será mucho más fácil. Sí, sí. A ti. Para ti.